conociendo la Oficina Internacional de la UPC. Bienvenidos a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estamos muy orgullosos de presentarles nuestra Oficina Internacional, una entidad dedicada a ofrecer experiencias internacionales para nuestros estudiantes, egresados, docentes y colaboradores. La misión de la Oficina Internacional es ayudar a nuestros estudiantes a lograr una formación humanista y y convertirse en miembros responsables y líderes en comunidades locales e internacionales. Nuestra visión es ser reconocidos como la universidad más internacional en la región mediante una exposición a experiencias interculturales. La oficina es responsable del desarrollo de las relaciones con las instituciones extranjeras y de la coordinación de los programas internacionales en sus diferentes modalidades, como dobles grados, intercambio académico… Estadie Bro, programas de inmersión en idiomas, diplomas internacionales y oportunidades de Service Learning. También ofrecemos programas de Work and Travel, los cuales son gestionados por terceros, ya que la Oficina Internacional solo se encarga de la difusión y comunicación de estos programas. Del mismo modo, la Oficina Internacional promueve la internacionalidad internamente mediante conferencias, presentaciones, atenciones personalizadas y eventos a nivel pregrado y postgrado. Establecemos relaciones con instituciones internacionales del más alto nivel para promover la colaboración y cooperación, generando diversas oportunidades de investigación, clases espejo, la internacionalización de mallas curriculares, cursos y docencia, de manera presencial y virtual. Somos la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estamos comprometidos con la internacionalidad. Te esperamos en nuestra oficina internacional.